Bueno, pues vamos a hacer el pantalón de Izan de enamorado. Mirad, yo he cogido el, el patrón de del pijama de Izan, ¿Veis? Y con este, y con un trocito que he cortado, le voy a hacer el peto. Porque este va a llevar peto. Es un cuadradito, un rectángulo más bien. Mirad, yo he cortado aquí, ya lo tengo cosido y remallado completamente, el pantalón de... De Izan Enamorado. Y aquí le he hecho pues eh, un rectángulo. Lo he cosido a máquina y ahora le vamos a dar la vuelta. Nos vamos a ayudar de, de un palito para sacar bien las esquinas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser buscar el centro de este peto y lo vamos a marcar. Vamos a poner aquí un pequeño alfiler. Y ahora vamos a cogernos el pantalón de, de Ethan enamorado. Lo vamos a poner del derecho para que todo lo veamos bien. Y lo vamos a ubicar en el centro. Y dejando el margen de costura, vamos a pasar un pespunte recto a máquina y nos va a quedar así vamos a la máquina de coser y voy a coser esta parte de aquí bien pues ya que está cosido a máquina lo que es el petillo lo que vamos a hacer va a ser doblar para adentro Le vamos a hacer aquí una costura, cogiéndole toda esta zona, porque aquí dentro le vamos a meter una gomita. Ahora vamos a coger justo por aquí, por el, borde, por el borde, por la parte más finita. Aquí le vamos a hacer una costura muy finita, casi al filito. Y después vamos a hacerle otra al ancho del prensatelas, cogiendo la parte de aquí de abajo. Y vamos a dejar un trocito. Vamos a buscar aquí el centro. Y vamos a marcar centro, que nos dan aquí 4 centímetros a cada lado. 4 centímetros a cada lado, pues a partir de los 4 centímetros vamos a meterle por aquí de atrás la gomita. Entonces vamos a coser primero un pespunte justo por aquí por el filo después haremos otro por aquí abajo pero dejaremos a los 4 centímetros y por la parte de atrás un trocito sin coser para poder ponerle el, la goma el elástico y hacerle un poquito aquí de, de frunce entonces vamos ahora a hacer todo esto y vuelvo rápido bueno pues eh, he cogido el doblez para hacerle aquí una tapeta al peto. Le he pasado también un pespunte a todas las a los bajos. Y ahora os voy a explicar cómo vamos a colocar este tirante. Yo he hecho una tira de 4 por 25. La he cosido de ambos lados. La he cosido por dentro y le he dejado un trocito donde le he dado la vuelta. Eh, lo vamos a ubicar aquí. Esto después ya eh, se lo probaremos a Izan enamorado. Y donde veamos que le queda bien es donde le pondremos los snap o los botones O velcro o lo que decidáis ponerle eh, Se lo probaremos después, pero bueno, para que veáis más o menos la idea Sería así y ahora por la parte de atrás Cogemos los dos trocitos de tirante Le hacemos como una especie de V Y lo colocamos aquí al medio Y aquí le daremos una puntadita a mano y ya de esta forma tendríamos terminado el peto de, de Ethan. ¿Veis? Así nos va a quedar. Ahora solamente queda probárselo a él. Pero antes vamos a hacer la camisa. Vamos con ella. Vamos a cortar la camisa de, de Ethan enamorado. Este es el padrón que yo os voy a dejar. Tenemos aquí espalda delantero y mangas vamos a poner en esta posición en tejido doble, derecho con derecho. Ahora vamos a poner justo en el doblez y vamos a dejar márgenes de costura que no están incluidos. Va a ser una camisa muy muy muy sencilla. Marcamos todo el contorno. sobre todo la parte del cuello ahora eh, sujetamos con unos alfileres y recortamos Vamos a marcarlo también por el otro lado porque así nos va a facilitar luego la costura. Mira, vamos a poner nuestra mitad y vamos a marcar esta parte. Ahora vamos a cogernos. Yo voy a coger el mismo, el mismo tejido, pero puedes coger otro tejido distinto. Y lo que voy a hacer es, eh, mirad, esto es delantero y espalda. Y estas son las mangas. Entonces, lo que me interesa es eh, cerrar aquí, porque sobre todo el delantero, porque es lo que vamos a abrir, y para que nos quede bien hecho este, este circulito. Por lo tanto, yo voy a coger, voy a poner derecho con derecho. En esta ocasión tengo que tener cuidado con las, con las rayas que llevan un, un sentido. Y una vez que lo tengo ubicado de esta forma, las mangas no me interesan, por lo tanto, las voy a llevar hasta aquí. Voy a recortar este trocito. y voy a recortar también la espalda pero bueno, eso después lo haré con más calma cuando ya esté cosida así seguramente que os haré menos lío bueno, mirad, este es el trocito que vamos a cortar solamente vamos a necesitar coser este lateral de aquí mira este es delantero y espalda vamos a marcar aquí el centro y vamos a coser un poquito hacia un lateral da igual, estoy haciendo la espalda pero da lo mismo delantero que espalda lo que nos interesa es tener ubicadas las mangas bien pues ahora vamos a coser una costura por aquí vamos a coser todo el cuello vamos a bajar por aquí y luego vamos a cortar justo por la mitad y ya tendremos el cuello totalmente embutido y hecho el delantero para ponerle los snap o botones o lo que queramos voy a la máquina y vuelvo bueno pues ya que está cosido vamos a quitar los alfilerillos y vamos a cortar con mucho cuidado justo por el centro si no tenéis tijera de recordar que tenéis que darle piquetillos para que no nos haga vuelo la, la costura sobre todo la zona de del cuello Ya que lo tenemos así, vamos a abrirla. ¿Veis? Así nos va a quedar la zona del cuello. Y la zona del delantero. ¿Veis? Queda el cuello completamente encajadito, redondito. Y sienta muy bien. ¿Veis? Así nos quedaría el delantero. Mirad qué mono. Ahora vamos a montar el resto de, de la camisa. Mirad. Vamos a cogernos las mangas delantero con espalda es muy sencilla de hacer primero le vamos a hacer aquí un dobladillo de esta forma y a esta parte también vamos a coser a máquina. Pues ya cosida las mangas, vamos a unir todo el cuerpo de nuestra camisa. Y ahora vamos a cogernos. Las mangas del revés. Derecho con derecho. Mirad. Por un lado queda la parte abierta, por otro lado queda la parte cerradita. Ahora vamos a cogernos las mangas. Vamos a unir las marcas. Venimos por aquí y venimos por aquí, mirad, a ver si así lo vemos, ¿veis? Venimos por aquí y en esta hacemos igual. Venimos por aquí y bajamos. Ahora vamos a ir a la máquina, vamos a coser desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Bueno, pues así como le hemos sacado de máquina, lo que vamos a hacer va a ser quitarle el exceso de costura. Aquí en, la, en esta esquina vamos a darle un piquete hasta bien bien el fondo Con mucho cuidado de no romperlo Y en este lado hacemos igual Una vez hecho esto, solamente nos quedará cogerle bajo. Y en nada estará la camisa terminada. Mirad. Ahora vamos a cogerle este bajo. Vamos a obtener la lista rápidamente. Mirad, cogemos un trocito y otro trocito. podéis hacer a mano o a máquina este bajo es solo como como una bastilla y podéis hacerla de las dos formas como resulte más cómoda yo creo que lo voy a coser a mano Mirad, para que os queden iguales cogéis la parte del delantero y donde tengáis la marca os aseguráis de que justo aquí vaya al otro lado. Verificamos ¿Veis? Nos quedan exactamente iguales Ahora vamos a coserlo a mano o a, o a máquina Ya os digo como más, más os guste Vamos a hacerle esto un poquito más ancho ¿Veis? Así nos quedarán iguales. ¿Veis? Yo lo voy a coser y una vez que lo tenga cosido lo voy a planchar. Para quitarle todo, toda esta pintura del, del bolígrafo borrable. Y también se asienta un poquito más lo que es la camisa. Pero mirad, así nos queda. Ya con todo esto bien planchadito. Pues yo voy a plancharlo, voy a coserlo y voy a quitarle todas estas marcas. Y ahora cuando ya lo tenga todo, vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya está planchadita. Mirad, he utilizado estos broches de bebé que le llaman o broches metálicos. Y con ayuda de, de esta herramienta tan chula, con esta maquinita, con este utensilio, eh, le he puesto los botones. Son metálicos, ya os lo he comentado. Me gustan mucho porque tienen un cierre muy diferente. Y además tienen eh, como más detalles que, que el snap de plástico. Eh, os dejaré también un enlace al vídeo donde os enseño cómo colocar los, los botoncitos estos que son monísimos bueno pues así nos ha quedado la, la blusita de izan enamorado vamos a ponérsela a izan y ya estará terminado como veis es una camisa muy sencillita de hacer muy fácil y muy rápida y la verdad es que queda bastante bonita a mí me gusta mucho vamos a ponérsela a nuestro izan enamorado <risa>